10 pechadas que se tire ahí. 2, 3, 4, 5. Que se tire 10 pechados, si no, déjamelo ahí. Si no, uno para allá adentro, si no da 10. Si no da 10, lo para adentro. La de la patria. La de la patria. Una. Ya, se puede ir vamos mujer es un hombre. la mujer. Primera mujer ahí. 10 pechadas que se tire ahí. 2, 3, 4, 5. Que se tire 10 pechadas Si no, déjamelo ahí. Así no métan para allá adentro, diez. si no da 10. Si no da 10, mételo para adentro. La de la patria. La de la patria. Una. Ya, se puede ir. <risa> era un hombre? es sonamos mujer. Primera mujer que lo vea. ¿Por ahí?